Otafu Hipócrita! CAPÍTULO 1 EL FANZUPE ES MEJOR A ¡Cómo mola! Debe ser difícil traducir las abreviaciones japonesas al español y encima que vayan sincronizadas con la animación del móvil. ¡Qué carones! ¡Seguro que lo han censurado! ¡Estos de la tele no saben lo que hacen! ¡Y el doblaje es una mierda! ¡Por eso prefiero al fanzú!